Estoy en el camino a la escuela. ¿Qué hay esto? Hola, 날씨가 진짜 안 좋아서 좀 아쉽지만 날씨가 좋을 때는 여기다 진짜 이쁘게 보여요 이쁘게 보이는 게 좋아서 이 집을 선택했어요 Buenos días, chicos. Yo siempre me levanto un poquito después que Hayato, porque él es el encargado de hacer el desayuno y yo soy floja. ¿Y después? Tú uh -huh. tienes que lavar platos, uh -huh. todos. Lavar platos, sí, tender bien. la cama, barrer, trapear. Sí. <risa> sí, porque tengo verdad. que ir a la escuela. ¿no? Sí, Hayato es muy responsable. De la y normalmente comemos cacheta casi todos los días pero ahora pan. hay muchos panes por eso, hoy desayuno es... ah, sándwich sí, con yogur y café Se tiene que ir a la escuela Y que cree, está demorado Como todos los días oh, Siempre no. se le hace tarde Aunque se levante a las 8 de la mañana A las 7 de la mañana, yo no sé cómo logra Salir tarde de la casa Siempre se te hace tarde Apúrale y vas a llegar tarde a la escuela ¡Ay, <risa> bye, bye. bye. normalmente yo me pongo a hacer ejercicios me baño y le adelanto un poquito al trabajo del día para mis ejercicios sigo un canal de youtube de una chica que se llama marina takewaki ella hace muchas rutinas de ejercicios es en japonés pero las rutinas no tienen idioma porque no habla nada entonces solamente sigo o voy copiando los ejercicios que ella va haciendo es muy buena y tiene muchos videos de 20 minutos 30 minutos o 15 minutos que es lo que normalmente hago en las mañanas de ejercicio así que les recomiendo el canal de ella si buscan rutinas de ejercicio estoy en el camino a la escuela y ahorita 10 54 si sí, voy a llegar un poco tarde pero sí 에스터비엔 학교 가는 길에는 항상 일본어로 포트캐스트 듣고 가요. 왜냐면 뭐 15분 정도인데 뭔가 이 시간이 나한테 조금 힐링되는 시간이기도 하고 그리고 멕시코에서 거의 다 일본어는 안 쓰니까 뭐이 시간으로 뭐 일본어 조금 연습을 하는 거죠. 그리고 많은 분들이 몬테레에서 운전하는 게 너무 어렵다고 하시는데 나는 몬테레에서 운전하는 게 그렇게 어렵지 않고 재미있어요. 마음대로 운전만 가잖아요. 그 디렉션을 안 하고 이렇게 만으로 이렇게 하는 거잖아요. 시? 뭐 그래도 모르겠어요. 나한테는 뭐 괜찮아요. 그렇게 어렵지 않았고 무섭지도 않아서 지금까지 뭐 사고도 없어요. 조금 늦었지만 이제 도착했어요. 학교 갔다 오겠습니다. Chicos, ya soy otra. Después del baño ya me puse mi skincare y ahorita me voy a secar el cabello. Y varias veces me han preguntado de mi skincare que cuál utilizo y la verdad es que siempre se me olvida y ya me lo puse, pero les voy a enseñar que estoy utilizando la colección de la banda de Ines Free. La verdad es que yo soy súper fan de estas cremas. Tengo ya años utilizándolas y tengo todo el set la crema de rostro, la crema de ojos, la loción y también la esencia y esas las utilizo todos los días después de lavarme la cara o de bañarme en la mañana y luego en la noche me pongo esta cremita de Laniage que también me gusta mucho y eso es prácticamente todo el skin care que yo utilizo o que he estado utilizando los últimos meses y bueno ahora me voy a secar el cabello Chicos, y ahora sí ya estoy lista para comenzar mi día laboral. Normalmente antes de comenzar el trabajo, limpio un poco la casa, pero ayer domingo aprovechamos en hacer limpieza en toda la casa y hasta lavar la ropa, porque hoy es lunes y los lunes normalmente lavo la ropa. Pero ayer aprovechamos el día para hacer todo eso, así que hoy me voy a poner directo a trabajar en la computadora. Tengo que terminar un video, así que eso es lo que voy a hacer y es lo que normalmente hago todos los días como a las 11 de la mañana y hasta que llega Hayato y es hora de comer. Ya termino mi clase y voy a regresar a casa. Hoy practiqué mucho con estudiantes japonesas. Había mucho tráfico Hola chicos, ya son pasaditas de las 2 de la tarde y va regresando Hayato de la escuela y ahorita va a ser de comer un pokumbak, que es arroz frito algo muy ligero y normalmente siempre él hace de comer y después yo lavo los trastes ahorita acabo de terminar el video que les dije que iba a terminar y pues ya, toca comer ¿Cómo fue en la escuela? Sí, divertido ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste hoy? Hoy solo practicar, hablar con mexicanos. Ah, ¿fueron mexicanos hoy? Sí. Ah, muy bien. Sí. ¿Y pudiste platicar mucho? Sí, más o menos porque yo hablo español y ellos hablan... ...apoles. Sí. sí tengo mucha hambre sí yo también uh -huh. muy muy tarde perdón no importa de qué sabor es sabor ajá qué tiene tocino cebolla zanahoria mm. sí. huele muy rico huevo ah huevo sí. perdón pues okay ajá Vamos a comer. Jeje, por fin. Y está aquí más... Es ¿Está rico? Sí. ¿Está listo? Hoy termino un video. Mm -hmm. ¿Y haces ejercicio? Oh, muy bien. Todos los días hago. Oh. ¿Puedes no hacer más ejercicio? Tienes que hacer ejercicio. ¿Próximo año? ¿Por qué no desde este año? ¿Próximo año? No creo que hagas ejercicio. ¿Es mi deseo? ¿Tu propósito de año nuevo? ¿Sí? Nos acaban de llegar las fotos editadas ¡De selección de fotos de Navidad! Ay, qué ¡Oh! ¡Qué bonito! Calla tú nos vemos muy guapos. Oh. ¡Oh! ¡Ah, qué bonito! ¡Guachicha blanca Navidad! ¡Qué eso? ¡Ay, ajá. qué bonito! ¡Oh! oh. oh. Ay, oh. Qué bonito <ríe> Ah, qué bonito. Sí, Daigo no mucho. Sí, sí, sale muy bien. Bravo, Mandy. Wow. No mucho, no mucho. Mandy no mucho al Sí. Ah, ¿yepuda? qué bonito. Qué yeah. bonito. Vamos a ir a caminar. A una a cinco. Mm. Yeah. yeah. Es bonito nuestra colonia. Sí, a mí me gusta mucho que cerca de la casa hay un parque donde podemos ir a caminar porque me gusta mucho caminar en las tardes, mm -hmm. ya que se bajó el sol. Sí. Somo <laughs> time de 우리 7 o 8시에 할수 있었는데 eh. 이제 이제 다 시작을 하면 좀 이제 해가 sí. Un don, un don. Un don, un don. <risa> <risa> Pues, mismo, ah, Sí, sí, sí. Es importante. importante. Hacer ejercicio. Hacer o sea, ejercicio. Tener cuerpo activo. Sobre danza, todo si sobre pasas todas, horas sentada en la sobre, computadora. Computadora. Es importante. importante. Sí. Sí. <risa> ya, una hora. Fighting. No, una hora es mucho. Una difícil. hora. Ya Así. conté hasta 10. ¿25? <risa> ¿Qué es esto? Hip, hip, hip Pompis, pompis, pompis Pompis Queremos duras esas nalguitas Nargas, <laughs> nargas, pumpies, pumpies, nargas, nargas Pompis, pompis, <muddy> nargas, nargas No doje La chigo ya, ca. La chico churque La chico Ayato nunca quiere hacer ejercicio Es muy flojo Porque Todavía 2022. ¿No tienes 22? No se has metido. <tose> no, no, 2022. Ah. ¿Yo qué? Sí. Eh, chuchi me... Cocha narco ya. Higo tochoa. ¿Totango? Higo toco tungo, ¿no? Con de pan de choco. ¡Uh, monjes son! ¡Hay Ya es la hora de la cena y Hayato preparó una sopita picante ¿Es un chigue? Sí, sí, no sé, una nave Una nave, una sopita asiática Entre coreana y japonesa, mitad y mitad ¿Quieres? Sí Chile Sí, qué rico Nosotros siempre cenamos a las 7 uh -huh. o 7 y media uh -huh. sí. Nos gusta cenar temprano o si no, no nos hace la digestión Luego yo no puedo dormir si me cae pesado. ¿Me ha quedado como? Mmm, No, machismo. De postre vamos a comer naranja. Naranja. TV 볼래, 다니아? Sí, 드라마 뭘볼 거야? 드라마? Isma okay. 좋아? Okay. 음... 아, 오케이, 좋아. 나 이쁘게, 오리오슬 때, 이쁘게, 이쁘게, 이쁘게, 음. 이쁘게, 이쁘게, 이쁘게, 이쁘게, 이쁘게, 이쁘게, Estamos unidos sin doctor de Extrañas la nieve. Uh -huh. No. No, yo tampoco. <risa> no. Muy incómodo <risa> ¿Ya me llavieron mis perpetuillas de King Sichan.